¿Cómo estáis? Soy José Carlos Gómez, fundador y CEO de NexoStar, que es la plataforma de lanzamiento de nuevos emprendedores y startups de Alicante. Celebramos una presentación, una nueva sesión una vez al mes, la próxima el día 19 de mayo. Os esperamos aquí en el recinto Centro Comercial Boulevard, en la FNAC, para que podáis asistir a tres buenas presentaciones y tomar referencia de lo que es el emprendimiento en Alicante. Aquí os esperamos.